Hola, yo soy Damián del Valle y junto con Sandra Torlucci coordinamos eh, el grupo de trabajo eh, sobre artes, educación y ciudadanías eh, la verdad es que fueron tres años eh, súper importantes para, para nuestra red de trabajo, una red que de algún modo o de varios modos venía constituida desde tiempos anteriores al desarrollo del grupo de trabajo con investigadores e investigadoras de, de muchos países de nuestra región, de Ecuador, de Colombia, de Brasil. Eh, y la verdad es que creo que no es una, una originalidad de nuestro grupo de trabajo, pero no es posible dejar de advertir la particularidad de que eh, pensamos un proyecto de tres años de trabajo en los cuales la mayor parte sucedió durante una pandemia mundial y en este sentido eh, la última parte inclusive del proyecto en eh, un momento en el que en general llamamos la post pandemia y este es un contexto que, que de manera forzada nos llevó a virtualizar los procesos educativos y a repensar las formas en que establecíamos los vínculos con, con nuestros colegas, con nuestros estudiantes eh, y en este sentido, sin duda, fue un eje de reflexión, de trabajo eh, que se convirtió a su vez en un objetivo central y transversal a todos los objetivos que habíamos planteado en nuestro grupo de trabajo. Más aún cuando pensamos eh, la especificidad y la dificultad de los procesos de enseñanza y, y educativos en relación específicamente a las artes, por lo cual eh, gran parte del desarrollo de nuestro grupo de trabajo tuvo que ver con reflexionar sobre la particularidad de educar en pandemia y educar arte o educar, enseñar y producir artes en pandemia. Por supuesto que anudamos estas indagaciones en relación a nuestros objetivos previamente esbozados eh, y en este sentido también los conversatorios que organizamos, los diversos paneles en los que participamos, inclusive articulando con otros grupos como el, el de arte y política, eh, así como las publicaciones que de varias de, la, de las personas que integran nuestro grupo de trabajo, estuvieron vinculadas a, a trabajar sobre los desafíos de la educación artística en la pandemia, pero también destacando los aportes centrales que las artes en general y las artes en la educación muy particularmente, generan en estos contextos críticos. Eh, por otro lado, uno de los ejes centrales de nuestro grupo tuvo y tiene que ver con los procesos de evaluación y de acreditación eh, y de esta manera la pandemia eh, nos forzó, a todos y a todas creo, en general los educadores, pero nos forzó a desarrollar procesos de, de sistematización y de evaluación eh, sobre lo que estábamos haciendo, que absolutamente, era absolutamente nuevo para todos y todas y, y creo que si, este, si bien este grupo de trabajo comenzó su primera acción fue un encuentro sobre evaluación de la calidad en artes. Creo que hoy, a tres años, eh, terminamos haciéndonos nuevas preguntas y encontrando eh, nuevos temas eh, que, que tienen que ver con los aportes que las artes y la educación artística eh, producen a nivel social y que la pandemia puso más que nunca de relevancia eh, y nos ayudó a, a poner también de relevancia en relación a, a, otros, a, a las ciencias, en relación a otros modos de producción de, de conocimientos. Eh, bueno, para cerrar, quiero decir que, que nuestro grupo, ya sea así, arrancó haciéndose varias preguntas que, que se volvieron cada vez más centrales, como en qué medida las artes en la educación modifican las formas tradicionales de, de producción de conocimientos, o cuáles son las formas eh, en que ese conocimiento se produce y creo que, como decía, el contexto eh, de crisis pandémica puso estas preguntas de, de otra manera mucho más relevantes. Eh, por otro lado, creo que pensar los modelos de comunicación eh, y cómo se expanden aparentemente sin resistencia, algo que estuvo muy presente en la virtualización forzada. Eh, Creo que uno de los grandes aportes que, que, que generaron las discusiones que tuvimos al interior de nuestro grupo de trabajo fue pensar esos modos de resistencia eh, a las formas en, en que la educación virtual eh, construye los cuerpos, las subjetividades, en la forma en que se configuran el tiempo eh, y se disponen los espacios. Eh, bueno, en principio es lo que me gustaría resumir de un proceso... Muy largo eh, y, y sobre todo destacar la, la importancia de haber podido fortalecer la, las redes de trabajo previamente, eh, que dieron origen a nuestro grupo de trabajo previamente.